Pero de 300 pesos, loco, ahí ¿eh? Sí, entonces me lo está cobrando. Yo le decía, yo robié a dos amigos de ahí. Entonces, por, por eso me laigo ahí, tiro. Y después salió huyendo. ¿Yo se sí, debía? ¿eh? Sí, no, ahí no era otro hombre de esa debía. Entonces fue a cobrarlo, eh. Okay. Me laigo. Okay. ¿Y dónde pasó eso? Si usted vaya, ya tiene caliente. ¿Cuándo pasó? Anoche. ¿y ¿Cómo se llama? ¿y ¿Si te vio el tiro? No se me olvida el nombre de ahí. ¿El nombre tuyo? Me eh, llamo Negro Maitín. ¿Qué tú le pides la justicia? Ahí andan atrás de ella. ¿Venga? ¿Eh? Andan atrás de ahí. Okay, pero tú no habías tenido problema. 700 pesos, son loco ahí. ¿eh? Sí, entonces me lo estaba cobrando, yo le dije, yo robé a el amigo de él. Entonces, por, por eso me laigó el tiro. Y después salió huyendo. Sí, ¿Eso no debía? Sí, no, ahí no era otro hombre, yo lo debía. Entonces fue a cobrarlo ¿eh? okay. Me laigó. Okay. ¿y dónde pasó eso? Si de ya allá en el Caliente. ¿Cuándo pasó? Anoche. ¿Y cómo se llama? ¿Eso si te vio el tiro? No se me olvidó el nombre de él. ¿Qué nombre es tuyo? Se llama Negro Maitín. ¿Qué tú le pides a la justicia? Ahí andan atrás de ella. ¿Eh? Andan atrás de ahí. Ah, pero tú no habías tenido problema. pero de 300 pesos loco ahí. ¿eh? Sí, entonces me lo está cobrando yo le dije rabiado a el amigo de él entonces por, por eso me la el tiro y después salió huyendo sí, ¿Eso debía. Sí, no hay no era otro hombre de esa debía. entonces fue a cobrarlo eh okay. me la okay y dónde pasó eso? Si te vaya ya aquí en la caliente ¿Cuándo pasó anoche y cómo se llama si usted vio el tiro no se me olvidó el nombre de él ¿Qué nombre tuyo? Eh, se llama Negromaitina. ¿Qué tú le pides la justicia? Ahí andan atrás de ella. ¿Ves? ¿Eh? Andan atrás de ahí. Ah. Sí, pero tú no habías tenido problema.